Cargo con una gigantesca deuda social, con la necesidad de defender la Amazonia, los mares, nuestros grandes ríos. Habla de selva de cemento. Este, Bueno, quizás esa es a la selva que Aratiri eh, va a construir allá en el interior del Uruguay. Y cargo con el deber de luchar por tolerancia. Pero ¿por qué no van a controlar a las señoras esposas? A ver dónde andan, en lugar de andar controlando esas pavadas. Perder o ganar. Se trata de que el hombre y la mujer... No, viejito, no te vengas a poner difícil. Perder, dejate de literatura. La tolerancia se precisa para con aquellos que son distintos y con los que tenemos diferencias y discrepamos. Nosotros estamos infestados de economistas, abogados y escribanos. Eh, pero Donny no se subió en un, en un arau ni en pedo. Hemos sacrificado a los viejos dioses inmateriales. Le ocupamos el templo con el Dios mercado. Él nos organiza la economía, la política y hasta nos financian costas y tarjetas la apariencia de felicidad. Hay marketing para todo, todavía. Las campañas de marketing caen deliberadamente sobre los niños. El minuto. Además, te llevas un vaso 3D de tu serie de regalo. En el mes de los niños, crecemos juntos. Hay marketing para todo. Marketing para padres, para madres, para abuelos y tíos. Y además, Pepe, el consumo mueve la economía y nosotros necesitamos que la gente consuma. Con... Porque, sabéis qué? Si consume es porque tiene trabajo, porque tiene un buen salario porque puede dedicarlo al esparcimiento.